Bueno, la lección número 2 va a consistir en el uso de capas. Es decir, vamos a ir a un archivo nuevo y vamos a dibujar algo en el fondo. ¿sí? Por ejemplo, un cielo. Vamos a, a pintar. Ya que estamos, podemos ver esto, que sería el gradiente. Un cielo que vaya desde el azul hasta el blanco. Así. Ahí está. Muy bien. Bueno, ahora voy a hacer un sol, pero para que el sol no esté, no se mezcle. A ver, primero lo voy a hacer sin capas y después lo voy a hacer con capas. ¿Qué pasa si yo agarro, por ejemplo, el pincel, elijo un amarillo y hago, no sé, una horrible. Un, vamos a hacer, ahí está, ese es el sol, sí. Bueno. Cuando quiera usar, por ejemplo, la herramienta de mover para cambiar de lugar algo, esta sería la herramienta de mover, me mueve toda la capa completa. Es decir, que el sol quedó incrustado en el medio del cielo. Y esa no es la idea. Deshacer, deshacer, deshacer, deshacer, deshacer. Voy a hacer el sol en una capa nueva. Ahí. Capa nueva. Entonces, de nuevo pincel, pongo el sol acá. Y ahora, con esta herramienta de mover, puedo mover la capa que está arriba o la capa que está abajo, en forma separada. ¿Sí? Entonces puedo agregar una capa nueva y, por ejemplo, en esta capa nueva, eh, dibujar un árbol. A ver, voy a hacer. Eh... No, esto es como hojas. O sea, con esto podría dibujar la parte de las hojas. No está muy verde este verde, no sé por qué. A ver. Vamos a subir la opacidad a esta más verde. Bueno, acá tengo la, el follaje del árbol y voy a crear en una capa nueva. Um, Bueno, bueno, acá yo puedo cambiar de lugar las capas, poner sobre las ramas. El follaje, de hecho puedo poner el fondo más arriba y entonces tapo todo lo demás. Vuelvo a poner arriba el sol, vuelvo a poner arriba el tronco y vuelvo a poner arriba el, las hojas. Esto de trabajar por capas sirve para trabajar con cada elemento por separado y para combinar cosas, porque también yo puedo esta capa duplicarla ¿no? y esta otra capa también duplicarla y puedo cambiarla de tamaño, por ejemplo, esta capa transformar, no escalar capa y le voy a decir que esta capa sea de 300 píxeles, a ver... y esta otra que tiene las hojas, capa, escalar, 300. Y ahí quedó el árbol ese bastante más lejos. Eh, esto si yo lo hubiera hecho sin usar capas sería imposible. Eh, bueno, también puedo dibujar un un caminito en una capa nueva, a ver esta capa que tiene. Ven con el ojito la oculto y la muestro para ver qué tiene, por ejemplo. También le puedo poner acá el nombre, le puedo poner Sol. Y a ver, vamos a una capa nueva y hacemos un caminito. esta. Pero claro, el camino me quedó arriba del árbol. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que bajar la capa. Ahí está. Por lo tanto, como está hecho en capas distintas, yo este árbol lo puedo acomodar más allá, más acá. A ver, voy a hacer una capa nueva y voy a trazar una línea en el horizonte, todo de hojas. Y ahora, cuando se vaya todo en lo celeste, ahora voy a cambiar el orden de las capas nuevamente. A ver, el camino va arriba de las hojitas. Listo. Bueno, entonces se pueden agregar capas, ocultar capas. Me faltó decir que si este bloque de, de capas no está, también se busca en ventanas. Acá está, capas. Y está con control L que se puede mostrar u ocultar. Archivo guardar. Guarda el archivo en el formato eh, capas.xf Y si lo quiero usar para las redes, lo tengo que exportar. Exportar por ejemplo, como PNG o como JPG. Listo.